Señores, pasando a otro tema, eh, familia, Bueno. Eh, tema 2 El tema dos, señores. Nadal, ¿es el, es el, el tenista? No, no ese Nodal. es Cristian Nodal. Nodal, Pero, Nodal. Nodal, ajá, pero Nadal sí, es está. Rafael Nadal Rafael el tenista. Rafael Nadal. Nodal. Cristian ah, Nodal. No, Cristian Nodal. Nodal, tras ser acusado de tremendo desplante, Abelinda revela el misterio. ¿eh? Vamos, ¿qué dice la nota, Villalón. Bueno, dice que, que aunque aseguran que Cristian Nodal le echó caras a Belinda y le dio un parón en seco frente a todos, en un video parece, ¿verdad?, que anda por ahí, eh, pues ahora destapan que hay algo oculto detrás de esas imágenes. Ahí está la, eh, la imagen, ¿verdad?, el video de Cristian Nodal y Belinda, pareja que dio su, son, dio su sonido en México en estos días, en estos meses. Entonces, recientemente, en ese video que comenzó a circular en las redes, puso en la mira a Cristian Nodal, pues lo que se puede observar en las imágenes que hizo a muchos pensar que las cosas entre él y Belinda no andan del todo bien. Pero ahora ya se sabe qué es lo que hay detrás de ese clip. Algunos pensaron que el parón en seco que le dio el exponente de la, de la, del regional mexicano a su conejita no fue del todo amigable. Pero lo cierto es que esta grabación sí es de hace poco tiempo. Y vamos a ver, ese es el video, ¿verdad? Eso es cuando... Eh, ¿verdad? Que ella como que... La, él, lo, él la frenó a Belinda. Parece que Belinda estaba como verdad un poquito más animada más animada pero y él ha hecho para la para para allá ¿Verdad? Tiene audio, tiene un coro de amigos ahí en México. Vamos a escuchar. Vamos Años a ti. Mm. Mm. Al ese plato. De... <risa> no, pero dime tú con los cuartos que tienes. No, el el es la vergüenza que no lo cuartos, o la vergüenza que usted pasa pues un plato en un restaurante. Sí, como que no le gustó el plato, fue que ya le diera con a eso. Ah, sí, sí, cuchara, tiene, tiene tú, razón. Pa, pa, Tío, Como raro, no son muchachos. cosas de pareja, son normal. Claro. Son cosas de yo, no le encuentro nada claro, de eso. Yo sal, si no como... me había parado y le jalo, digo no, parte ese plato, que no hay dinero. <risa> <risa> ¿Eh? Si hubiera sido yo, decido, yo porque... digo, no hay un peso para pagar ese plato. ¿Eh? Okay. Pero este muchacho, dice, parece a él, está como con tatuajes en la cara... Sí, sí, no. Los los pasado, le, ¿sí? le gusta esa vaina de tatuajes en la cara. Pero serán, no serán tatuajes, asignantes? serán tatuajes temporales, porque oye, oye. no. ¿Y está ¿Y la... está no, por... es que ya. No pase un que... coro y una vaina, uno Pero se pone un tatuaje no, petó... no, temporal. No, no, Villaloma. ¿Quién que... se va a poner? Diga usted, amable. ¿Quién se va a poner un tatuaje temporal ya en el 2021? Villalona, no. pero este muchacho, cuando salió, salió un muchacho eh, limpiecito, una personalidad pulcra. Y, y sí, sí, sí. claro, pues se ponía su saco y su cosa. Ahora lo, lo vemos como en la cara, tatuado. Hay que saberse manejar que la fama no es para todo el mundo. Dijo mi sí. sí cuando ponen sí. la fama, se vuelve como loco, alcohólico también. No es el caso de Nodal pero de ahí lo estamos viendo con tatuajes y con, con acciones como. ¿sabes, prepotente? Claro, claro. Ay, no. ay, ay. Sí, no. Claro, eso, eso no pasa aquí. O sea, nosotros vemos a la pareja urbana. Eso pasa, lo que pasa es que ellos no lograron. No, no, no, no. Sí, pasa no, no. Villalona. Lo que pasa es que un artista de México sí. lo ve hasta en África. Usted se pegó en México. Mire, el Chuape. El Chuape le compran su canción en México. El que se pegó en México no tiene ya se puede echar a dormir pero todavía en septiembre él fue invitado oye oye tipo tiene aquí más de cinco años que no pega nada ahora, eh. septiembre, ahora en septiembre septiembre hace dos tres meses estuvo en méxico en una patronal sí invitado oye pero payle. no la como la patronal de aquí no son patronales no no, no <risa> ¿Y cómo son las de aquí vamos <risas> <risa> no no <tés> ni grande no no son patronales no, patronales. <risa> no, no, las patronales aquí son ah, sencillas en comparación con las de México. Si eso, sí. ¿Eh? sí porque si hubiera dado las patronales, nosotros la patronale. tuviéramos las patronales. Tuviéramos las patronales, pero las patronales de aquí tienen su poder, claro. y, sí. y los carnavales también. Pues bien, y así mira, el sol de México es, es Boricua, Luis Miguel, y Luis Miguel es un ícono a nivel mundial. En México. Y, México. y ebórico, México. cuando ¿cuándo se pegó en México? Tú sí. sabes quién es un ícono a nivel mundial. Y, ustedes, y no sé si ustedes saben que él era de aquí, eh, el, el creador de la, de la serie El Chavo del Ocho, eh, sí. Enrique Segoviano. Sí, sí, de sí, la sí, romana. sí, sí. Y ese tipo es un ícono en, en, en Bania. Y aquí nadie lo conoce. Muy o sea, que tú poco veas. Muy poco, muy poco sabía. Eso. No, no sabía que Enrique Segoviano eh, eh, era, era dominicano aquí, eh, de la, dominicano. la Romana. ¿Sí? ¿Sí? Y ¿Eh? también eh, Enrique García, ¿cómo es? André García. André García, toda la novela. O sea, son personajes populares. Que son dominicanos. Que son dominicanos. No, que hicieron su diligencia. André García, en toda la novela. Cuando estaba chiquito, salía en toda. En toda, como villano, como hacendado. Y era de aquí. Tenía su cédula y todo. Su cédula y todo. De República Dominicana. Son Lo que pasa es que yo le estoy hablando que el que pegó en México ya. Usted puede mudar para allá y hacer toda su vida para allá y a nivel mundial. Uh -huh. Eso porque es una plaza muy grande.